Les voy a hablar del majimbe, claro, el verdadero majimbe. El verdadero majimbe. Atención Villalona, Villalona. Ah, exacto. No, el merengue, el merengue. Eh, no Villalona bueno, de aquí. Hay, sí, un mar, ma, hay un majimbe de sí, la bachata. Hay un majimbe de, sí, de la bachata, pero, mayimbe pero este es el es el majimbe verdadero, el primero. El merenguero Fernando Villalona salió al frente a los comentarios que desde la mañana, desde la maña, desde la mañana del miércoles circulan en las redes sociales, asegurando que estaba delicado de salud. Villalón aclaró que no está enfermo, pero que sí ha iniciado una dieta para rebajar de peso y mantener una vida más saludable. Dijo que ha rebajado 12 libras y que en un mes espera bajar la misma cantidad, al señalar que no se podrá someter a cirugía Bariátrica por su condición de sobrepeso. Así que hay mayimbe para mucho. Sí, me alegra, madera. Es bueno y está muy bien. Y bien. Está muy bien por él porque recuerden que lo que comemos es lo que nos hace sentir como debemos estar. Eres lo que comes. Saludable, te vas a sentir saludable. Chatarra, te vas a sentir bueno, ese es no, el eres lo que comes. A, a, sí. sí. sí. me a, a, a, a mí me encanta la música de Mayim. A mí me preocupa, pero imagínate. A mí me encanta la música de Mayim, hay, hay, ¿Y hay y... un video. Vamos a ver, podemos ver el video donde él manda su mensaje. Hola, soy Fernando Villalona y quiero aclarar algo que anda por las redes, que está mortificando al mundo entero, o a mi país, o a mi gente, o a los que me siguen estoy enfermo, que estoy mal no, no, no al contrario, yo lo que he entrado es en la búsqueda de rebajar y he ido al médico, me han ido me han visto yendo al médico eh, haciéndome análisis y haciéndome todas las necesidades para yo rebajar lo necesario yo estoy bien, gracias al Señor, no se preocupen que he rebajado 11 libras y dentro de un mes, le voy a llevar quizás más de 12 libros. Él pidió, él pidió. Lo, que pediría, lo que pediría yo por mí, por el equipo, por cada uno de ustedes, por familiares. Usted oración. Sí. Él pidió oración. <risa> oración. <risa> pues pues ahora, imagínate tú. Ah. Usted puede hablar de y hablar de Fernandito y no mirarme. Porque yo vengo acá. Yo soy el mago de aquí. No, porque. no. no, no. Yeah. Pero Yo creo oh, que, no, que Fernandito que oración porque el pica llega, tú sabes. Es la oración que le está hablando. Vamos a ponerte en oración claro, a ti también Claro, tenemos que orar esto. porque ese pica pollo le llega a Fernandito después de una, de una fiesta oh, a las oh, 3 de la mañana. Hay oh, un oh, oh, cualquiera. Oh, oh. Pero me alegra que el Mayimbe esté nítido porque uno Ay, ¿sí? la, una estrella. Uno quiere mucho el Mayimbe, sabemos. La canción canta ha tu chile la canción de eh, la, la, A mí me encanta, a mí me encanta oh, la oh, que oh, la oh, de Cere, oh, oh, la que le dejó José. Ah, de vivir por Yo no tengo como para a mí me gusta. ¿Cómo se llama la que dice ahora confundido? la escribió. Oye, eh, Quiero que pelas". penetre dentro de mi corazón. ¿Esa canción? La ca ¿sabes la ¿Quién canción es ¿sabes que es es que escribió esa canción? Anthony Ríos. Se, eh, Ay, sí. Confundido. No me con pesarte, pero me, no pero yo, yo tengo, eh, en, <ríe> yo tengo mi playlist, yo tengo mi playlist en Spotify. Spotify. Oye, ¿En dónde? ¿En oh, dónde? En su vuelta, oye. Por favor, Flaco. Atención. Ayúdalo tiene... ay, ahí, ayúdalo ahí. Es que estos tigres de barrio privan en eh, ¿Cómo Enfócalo. Eh, es? es que estos tigres de barrio privan en comemida. Eh, oye, tengo yo Sp mi playlist de Spotify. No, y no ya explícale, con... ¿qué es el playlist a la gente? Playlist es una lista de canciones organizadas donde yo le pongo el nombre. Entonces, yo tengo una lista que se llama Merengue en la vida. Tú tienes que descargar esa aplicación. una lista organizada por género. Por género. ¿Cómo descargar Spotify? Sí, tiene, tiene que pagar mensual. Sí. Ajá. El hombre está caro. Está pagando 100 claro. dólares para pagar seguro. No, no, no, 100 dólares no. No puedo tener, pagar no, no, yo no, el cable. No, no. Eso es lo que, que son 4 dólares, una caballada. Lo que hay es que es de, eh, siempre me acuerdo, me acuerdo a mi Mira, papá. Mira, el madero se que me dice papá... a mí pagarle, para que tú estés claro. <ríe> para yo pagarle a Spotify. Saludos a Rafael. Para que tenga entonces, una idea, dile. Entonces, en, idea. Mi lead, en, en mi playlist, yo tengo la música navideña y siempre me acuerdo cosas de, cuando mi papá escuchaba esa radio. Mi papá falleció. Y esa música de, de Fernandito y de Johnny Ventura eh, son las que sí. pri, son las principales que están en esta, en esta época que viene ahora de la Navidad. En Spotify. En Spotify.